Buongiorno, está Pablo, el Giorno de hoy. ¿Tú bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Vanos bien o vanos mal? Puedes escribir, Pablo. Los entrenamientos tuos me hacen morir? ¿No me hacen morir? ¿Son más fáciles? ¿Son más difíciles? ¿Voy a algo más, más fácil? Lo fachamos. El Giorno de hoy, ¿qué cosa faccio? Voy a hacer abdomen espartaco per guerrero. He portado, guarda, esta palina. Ah, que la pueden. En un negocio esportivo Aunque en casa La pala del bambini Cuando va a jugar el calcio eso lo te sirve Para hacer el abdomen Que queríamos hacer es por tanto Cuesta rotela Guarda Cuesta rotela eso que, que Que me presento ¿Qué ejercicio voy a hacer? La, la meto a posto Ok Voy a hacer Cuatro ejercicios Esmaltir el abdomen Abdomen Espartaco Per guerrero personas Salenata Covete Mira comando Mira comando Un circuito De cuatro ejercicios yo, como siempre, lo repito tres veces. Tú a casa lo faes cuatro, cinco, seis, todo lo que voy. Mira comando. Ok, ya de eso para iniciar, eh, vamos a hacer un poquito de, de movilidad articular. Cocí eh. pues, sí, un poco nuestro cuerpo. Está ya un poco avisado, está como no, avisado desde el español, como dice avisato. Cocí pues, sí, nuestro cuerpo, ya se prepara para, para el, el ejercicio, ¿no? Muevo, muevo, muevo, muevo un poquito. Ta, ta, ta, ta, ta. Ok, no perdo tiempo. Ok, sí. se inicia, se inicia. Tole un poquito la maleta, cosí un poco. Guardate el ejercicio. Bene, mira comando, mira comando. Mete un poco el capellino. Vamos a iniciar, eh, como he dicho prima, con la pala. Guarda, la pala. ¿sí? Juan, con este ejercicio elaboramos el abdomen, el equilibrio, todo el cuerpo. Por supuesto se llama abdomen espartaco-per. Definir el abdomen. ¿Qué cosa facho? Vamos a iniciar con un ejercicio de plan con el pie en la pala. Meto la pala acá. Esto lo fachamos eh, 30-40 segundos mentalmente. Va, monto una y la otra. Ok. 30 segundos. 30 segundos. Un circuito perto. Definir el abdomen. Guarda. El glúteo no alto. así, directo retroversiones, pa. me concentro ok, ok, estamos, <ríe> estamos fácil, estamos, ja. van como se exposta, van como se exposta, cuál equilibrio es tanto, uno 2, 3, 4 en 5. Uh, ja, ja. Ah, así abdomen. Tra, tra, tra, tra. Aposto para el estate. Mira, comando, te recuerdo Debemos de, de manjar sanamente. Evitar tanto dulce. Mangiar cosí pesante en la cera. Carbohidratos en la cera. Que sean o menos. tolie tole, tole un poquito. tole un poquito. ¿Qué cosa mangio yo? Cuesta en cuesta Jordi, cuesta Nos ha un video de cómo hacer la cena, y ok vamos a repetirlo nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Ah. Ok, ok. Dos <risa> vueltas dos vueltas Primavera, sinónimo de movimiento. Ok, hazlo en pie. Nuestro próximo ejercicio, este se llama el, el... el ponte, el ponte. ¿Qué cosa fare? voy a hacer? Voy a lentamente, con las dos manos, fino donde tú puedas ir. Si tú eres fuerte, puedes ir... Ah, tipo Superman. Si no, ta, ta hay un arco el arco de la pache. <ríe> ok si sí, va, puedes guardar y comer, comer, comer, lentamente, lentamente, lentamente uno, ta, ta, camina ta, ta con las manos ta, ta, te ferma, fino de tu riesgo ok, torna en hielo. piega <ríe> nuevamente vamos a hacer los 5 vueltas nuevamente Concéntrate en las respiraciones. Torna, torna, torna. Aguante, pato, atrás. Nuevamente. perfecto un poco de gracias a tutti por guardare questo allenamento alenamientos de físico más todo lo que tu faes hoy tu mano y te vedrás dame tu fuerza espartaco ok si sí va si sí va si sí va 5 vueltas dietro, 5 vueltas va come come Due, due, due, due, due. Tu scende fino e tu riesca. Due scendi fino e tu riesca. Tre. Mancano due, due, due, due, si può, si può! Último, último, uh, perfecto. Ah, hay okay, que continuar, guarda, continua la rotela, la rotela. Importante, para hacer la rotela, debíamos hacer trabajo de hiperextensiones así fortalecemos la lumbar porque esto es con la rotera. si vuelve un poquito de fuerza si no te fai mal en la esquina ok, a esto lo tiro un poquito indietro así lo meto qua sopra sopra la... el ginocchio, cosí no me faccio mal eh? ¿qué voy a hacer? inicio, de frente 3 de lado 3, sinistra y de esta de 3 ok? On y 3 es una Ok, si sí va, importante, guau, va dietro, va dietro, guarda dietro la postura, guarda. Luego con la rotela. esto es abdomen espartaco, guarda, la terra así, o esto es ancora più fatiga. Ok, si sí va, si sí va de frente, si sí va. Si sí va. Sí, no, no tu riesca, Ok, torna indietro. Nuevamente. Ok, si sí va. Tres. Adesso voy a cambiar de lado, canto, canto, giro, giro, giro. Cambio, cambio. Ok, 3. Adesso de lado. Cambio de lado. 3, ok. He hecho 3 de fronte, 3 de lado, 3 de lado. <laughs> tu a casa lo ripetere hacer, repítelo, volta. como he dicho, esto es importante. Eh, esto es un, un trabajo, que vuole un poco de fatiga, pero grandes resultados, grandes resultados, óptimos resultados, cosí veloce importante a cuestas, a ejercicio aeróbico, falta la corta, el correr, la bicicleta, está en la bici salir la montaña, caminando, como tú piensas que lo importante, para el mismo de del para a tu ritmo, si te sientes tanco, duérmate. Si te sientes que si hay con como una máquina veloz. Ok, nuevamente. Voy a tres de mi lado, 3 de frente, y del la otro lado. Ok. Costura, vale. Miro, tres, tres, tres, tres. Uno. Dos. Tres. Ya, tomen espartaco, guerrillero, con comité. Y front. De la cambio, cambio, última 3: uh. <ríe> Si tú sí. seas en sí. fuerte, lo puedes hacer en pie. En pie ya lo he fatto. Sí, sí. Manca el último, el último, el último, el último. Utilizamos el que la pala. Vamos a far. Isométrico, isométrico uh, uh, uh, uh, uh. Uh. Ah, me han esto? que cómo se hace fa? Cómo hace el ejercicio en piedi, guardalo, pa. lo faccio vedere. Esto me fa morir Esto me hace morir Si yo riesco, tú lo fai. Guardate, guardate Lentamente, lentamente Lentamente Respiro profundo Prendo la energía de los espartaco. Ah, si Va, Se va Ah, ¿Has visto? <risa> ok Andrés <del> Día <risa> ah, ah, ah, Ok Para el último ejercicio vamos a hacer Vamos a hacer isométrico 10 segundos Guardando el pelo. Guarda, los animales son amigos y difícil más Guarda <risa> Ah, velo, que velo bello. Del cañolino, guarda <risa> Ay, ay, ay, ay aman aficimar, los cañes aman aficimar, los perros aman aficimar, así me piace. ok, guarda, isométrico guarda, con la pala, 30 segundos, pala indietro. guarda un punto fiso, guarda un punto fiso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10, perfecto, uh, perfecto, <ríe> lo repito, lo repito nuevamente, nuevamente lo repito, nuevamente ok, último, último, último, último, postura, va, seduto en 10, 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4, 5, 5 en dietro. 1, 2, 3, 4, 5. Por el giorno de hoy, <ríe> habíamos finalizado. <ríe> Gracias por hacer estos allenamientos de Fisi Abdomen Abdomen espartaco definir Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. De cuore, Pablo.